Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy vamos a estar viendo este evento para poder conseguir Lo que es el M54 Renegade, ¿bien? O el Renegado Bueno, este evento comienza mañana, básicamente para hacer un pequeño resumen Y van a poder conseguir este tanque que está que está muy bueno, la verdad A ver, eh, Creo que es un, un buen tanque, tiene un buen daño, eh... De 360, penetra 226 con AP, 255 PCR Pero tiene 1500 puntos de HP Una velocidad máxima de 45 Pero creo que lo mejorcito de este tanque es la torreta bien Tiene una, una muy buena torreta Fíjense que tiene 250 de eh, torreta Lo que no está nada mal Lo único que sí van a tener que tener mucho cuidado Con el tema de la cúpula del comandante Que es muy, muy grande, muy gigante eh, entonces se complica por ese lado Pero, pero está, está bien, el tanque está muy bien La verdad que merece la pena Digamos, merece la pena El, el sacrificio Del evento para poder sacarlo, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, acá como dice El evento, comienza el 29 de noviembre Es decir, mañana En estos horarios, 8, 9, 10 U 11, depende del país que seas Hasta el 9 de diciembre Bien, son 10 días eh, consecutivos en los cuales vas a poder sacar el eh, M454 mmm, M54 Renegade Robusto mortífero imparable Bueno, esto es un poquito más de propaganda que le hacen al tanque Acá tenemos un par de imágenes eh, Yo creo que muchos de ustedes ya lo habrán visto con el camuflaje que se van a ganar también En el caso de que puedan eh, lograr sacarlo Dead or Alive eh, Lo que sería la traducción de vivo o muerto, ¿no? Bueno Acá tenemos las imágenes. La verdad, que es lindo el tanque. Estéticamente es bonito. Es bonito. Está muy bueno. Es un premium de tier 8. Eh, es, American. es americano. Eh, es norteamericano, mejor dicho. O mejor dicho, aún es estadounidense. ¿Qué más dice Son, El desafío del renegado durará 10 días E incluirá 10 etapas consecutivas Para que resulte más entretenido Hay dos formas distintas de conseguir las recompensas Y esto me parece algo excelente Que es o por habilidad O por eh, sacrificio digamos, Las dos formas de conseguir Cosas en la vida en general <ríe> Bueno eh, Se pueden llevar a, caso, eh, a cabo Ambos en conjuntos eh, de tareas De forma simultánea eh, ok, bien, bien, bien. Bueno, las misiones de compromiso y las de maestría. Bien, o sea, como dije recién, o por sacrificio, por compromiso de darle y darle y darle y darle y darle, darle, darle. O maestría, si sos crack, eh, en un par de... O sea, siempre en menos cantidad de sacrificio, pero mayor habilidad. Y dice, las misiones de compromiso, la mejor opción para los jugadores que tienen muchas ganas de ponerle las manos encima del gran premio. Las condiciones de las tareas serán diversas. Pero se deberán llevar a cabo usando tanques de nivel 6 a nivel 10. Ok, tengan en cuenta eso. No, no Con nivel 5 no va. Eh, recuerda, tu resultado solo se tendrá en cuenta si te encuentras entre los 10 jugadores principales de tu equipo con más experiencia al final de la batalla. Recuerden eso, porque después tal vez no te suma los puntos de, de esa batalla. Porque terminaste número 11, 12, 13, 14 o 15 incluso. Eh, así que bueno, ojo, ojo con ese tema Dice independientemente de si tu equipo gane o pierda O sea, no interesa si ganas o perdas Lo que importa acá es vos En eso, en ese en en esa, digamos, en ese resultado final Cómo salís posicionado Si estás dentro de los primeros 10 Listo, buenísimo Sumas puntos para esto Misiones de maestría Puedes realizar tareas alternativas Pero más complejas mm. Con respecto a esto Lo que tiene que ver es más que nada Como les decía recién El hecho de ser más eh, <coughs> habilidoso, podemos decirle, para jugar. Si completas estos objetivos, ahorrarás tiempo, pero tendrás que dar todo de ti para tener éxito. Solo puedes completar estas tareas a bordo de vehículos de nivel 9 o 10. Eh, bueno, está bien. Te lo propone de esa, de esa forma, digamos, de nivel 9 o 10. Yo, yo en lo personal, para el jugador promedio, para los, los jugadores como Nando, más o menos... Les recomiendo el de compromiso. De nivel 6 a 10, te vas divirtiendo un poco. Un rato sacas El Hellcat. Después sacas, eh, yo qué sé, un Scorpion. Después sacas una ISU-152. Después un 704. Y al final sacas un objeto 268. Y tenés el clan de los Campers, de los Nando Campers. <ríe> Pero nada, no, puedes sacar cualquier vehículo de nivel 6 a 10. Te vas divirtiendo lo vas haciendo así. Después, si sos pro, saca 9 o 10 solamente y dedicate a jugar eso. Y bueno, te felicito. Pero yo recomiendo sinceramente, si me pedís un consejo a mí, eh, hacelo por, por compromiso que es más divertido. Y... Es más largo, sí, es verdad. Pero es más divertido. Eh, bueno, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Son etapas consecutivas que se van dando, ¿bien? Eh, a ver qué tenemos que hacer básicamente para tener una idea. obtener un total de 3.000 puntos de experiencia básica. Voy a leer solamente las de compromiso, después lo, los, los cracks que lean las de maestría. Eh, ya saben que mi canal es solamente para la gente promedio. Si sos crack, no sé qué haces aquí. Vete, huye. Nah, mentira. Por supuesto, quédate y bienvenido seas, pero. Pero bueno, yo no, no soy crack ni mucho menos. Eh, condiciones de misiones de compromiso: Obtén un total de 5000 puntos de experiencia básica. Bien, acá tenemos que obtener 9000 puntos de experiencia. 17.000 puntos de experiencia 30.000 puntos de experiencia eh, 30.000 lo mismo, buenísimo, 32.000 acá te alivian un poco 35, acá tampoco es mucho más 40.000 puntos de experiencia eh, y 50.000 puntos de experiencia que ya es eh, el nivel máximo digamos, ahí te dan el el camo, te dan la tripulación te dan el vehículo y te dan el espacio de, eh, de garaje y consumibles también, no sé qué cosa más. Bueno, eh, ¿qué más dice? Hay una forma rápida de lograrlo, que es comprarlo y vas eh, acumulando. Recuerden esto, si no llegas a ver, si laburás todo el día y tenés solamente un ratito para para jugar al WOT. Bueno, o sea, si laburás quiero decir si trabajás, porque tal vez no todos entiendan el, el término laburar, que es trabajar, que es tener un, eh, un empleo. Que te ocupe muchas horas, bueno, puedes ir completando aunque sea por lo menos, no sé, por ejemplo, 5 etapas y vas a tener un 50% de descuento porque es 10% te va haciendo un descuento por etapa, ¿bien? Eh, así que si puedes completar 5, vas a tener el vehículo a un 50% de descuento, que no está nada mal. En el caso que puedas cumplir 6, será 60 o 70 o 80, depende hasta dónde llegues, pero la verdad que está está bueno. Así que bueno amiguitos, espero que, que les haya gustado este videito informativo y nos estaremos viendo seguramente en la próxima. Pero tengan en cuenta también que hoy 19 horas voy a estar en el canal del señor John John de invitado junto con otros muchachos. Creo que va a estar nuestro amigo el señor Cirocho de aquí de la comunidad eh, latinoamericana en representación de, todos, eh, de toda la gente aquí de, de, de América. Y bueno amigos, porque después también creo que va a haber gente de España y demás Así que va a estar bueno, va a estar entretenido Vamos a estar dando nuestra, nuestra opinión en esta, en esta mesa redonda Digamos, de, de gente que sabe muchísimo del WOT Como es nuestro caso Así que bueno queridos, espero que estén ahí A las 19 en la descripción voy a dejar el canal de John John Para que pasen ahí y, y vean ahí cómo nos imponemos nosotros con nuestras ideas Así que bueno amigos, muchas gracias y nos vemos en la próxima Chau chau